Bueno, segundo bloque amigos y ahora nos vamos a cambiar de laguna. Vamos a, a ir hasta Laguna Latina, aquí cerquita de Tres Arroyos. Campo de Martín Subillaga, en el cual estaba rindiendo muy bien. Vamos a ver cómo nos va ahora. <música>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 ¿Eh? Lindo, bueno, buena medida. Bueno, ojalá que fueran todos así. Sí, ojalá. se va a picar, se va a picar. Bueno, bueno, esperemos. <ríe> muy lindo doble té. Bárbaro. Ahora sí que se está dando. Sí, cambió el pinche, sí, cambió, cambió. Cambió. ¿Cómo anda amigo? Buen día. Crack, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. Bueno, ¿qué vamos a buscar? Un torre bueno y acá a la tira. Tendríamos que buscar uno, uno, bueno, ¿no? Uno bueno, pero para acá tenemos que sacar algún pescado. Sí, sí. ¿Por una Sí. Eh, venimos bastante tranquilos Mucha pesca ahí, se ve la gente de al lado. Mucha pesca acá, hay un hombre al lado nuestro está pescando, hay dos o tres autos, están pescando, está, está buena la pesca, pero bueno. Eh, Esperemos que nos dé ese pescado que estamos buscando. Está hermoso el día, está suavecito. Está suave, sí. ¿Qué busca con una línea de balancín? Explica cómo agarrar el grande, a ver. Y en aquella, en la caña grande, tenemos. Como lo tenemos que buscar adentro, estamos obligados a un equipo más pesado. Sí. Ahí tenemos un balancín común. Un biclico. Sí. Y acá en esta, que es una caña intermedia, ahí la tenés. Es sí. Una Sumax. Sí, ahí la veo. Vamos a buscar con dos anzuelos. Dos no, anzuelos. No. Un poco más corto, porque acá donde estamos en la barranca es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 eso lo que pasa con el triplete es bueno, bueno, hace, hace lío, sí, bueno, una flor de galletas, <risa> sí, muy yeah. bueno, ¿eh? Vamos. Bueno. <risa> Qué peje. Qué peje, Rey. Estás tirando sí, con es tu gran muy suelo, le... No muy lejos. El gran suelo, sí. 40, 50 metros. Bueno. Muy bien. Me está salvando el programa. <risa> bueno. Voy con una fotita ¿Qué Va, vale, sí. Quédese ahí, un... voy con una fotita. Acá, que ah, la que... acá estamos con los bifes. Qué día, Fíjate un panorama para allá. mirá lo que. Qué día! Y con los bifes en la Laguna de Quique. Espectacular. Acá y con el dueño de la Laguna. Me está tomando el vino? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Que vino con un hambre. No pude, Porque no podía <ríe> abrirlo. ¿eh? ¿Cómo no podés a abrir un vino? Gracias, Martín. Gracias. Tiene mucha hambre Martín, entonces vino a comer con nosotros, pobre. Muy bien, muy bien. Estaba invitado, estaba invitado. Así que bueno, vamos a ver. Esperemos que siga la pesca como bien hasta ahora. Bastante bien. Allá en la punta se pescó muy bien. Espero que sea como el otro año que dijiste, Mira qué pique que tuve. El, pasado, el, el, pasado. el año pasado. Acá fue. Así que bueno, nada. Estuvimos un ratito a la mañana allá, en la, en la piedra allá y bueno ahí tirando 40 50 metros tuvimos respuesta y ahora nos vinimos para las piedritas acá. Sí, a, ver, a ver porque... que... estamos buscando lo bueno lo grande sí estamos buscando lo grande por ahora no vino pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa vamos Medida pero chicuelo, Chiquelones. Sí, Muy planchado, ¿no? Se planchó, se nos planchó. O sea, el día está hermoso para pescar. Pero la una Planchada sabemos cómo es. A ver si lo puedo volver. Bueno, bárbaro los dice, ¿no? Ah, ¿no? ¡Qué día. ¡Qué sí. día! La pesca es así. Disfrutar de la pesca y disfrutar del día también. Vamos a volver. Dale.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 con medida. Sí, no podemos encontrar el pejerrey grande. Vamos a a la la barranca barranca para el Sabemos que está el pejerrey grande, pero tenemos el problema que se planchó muchísimo la laguna. Se planchó muchísimo. Nos vamos a cambiar un poquito ya para, para ver si. A la barranca, ¿no? A la barranca, porque ya hoy a la mañana salió mejor pescadito. Y nosotros, en el cual es una, una elección, eh, tratamos de filmar el pescado grande, ese de más de kilo y bueno, hoy no está, entonces la pesca parece pobre.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 pero con una bollita elevadora, mira, esto bueno, acá la bollita, vale, ahí está la bollita, dale. los toletes, ahora pusimos flotera, a ver si podemos agarrar, nos queda una horita de pesca y te está picando, dale, dale, dale. A flote, acá en la barranca, pero como a un metro, lo sí. pico. así que vamos a bajar un poco la gasolina y vamos a seguir dándole, dale, dale. Sí. Son de medida, ¿eh? Son de medida. No son enormes, pero son de medida. Pero flote, como le gusta a usted. Siguen saliendo, siguen saliendo de medida Estamos acá en la Barranca ahora Para recordarle a la gente Laguna casi planchada Y están picando a flote, así que bueno, hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo, está bueno, aprovecharlo. está bueno Sí, está muy bueno, muy bueno la verdad, buena pesca saliendo eh bueno, sí, arriba. arribita no sí arribita con un corcho elevador acá está pegadito ahí la la al suelo corchito elevador para que levante primero al suelo y ahí queda el de primero arriba segundo al medio y el otro bien a fondo sí. y está picando arriba Entonces, de medida eh sí acá en la barra Última hora estamos disfrutando sí, de la luna. Última hora, carnada, dientudo natural, peje natural y están dando muy bien la plateada Así que venimos. Platear José Rodríguez. Plateado José Rodríguez. Oh, bien. Buchardo. Muchardo mil 51. Mil 51. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, otro de 30. Sí. Me agarré medio medio tarde. Otro, otro bueno. Otro bueno.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 dio clases ah ya está pescó muy bien coco ah, lo vi lo vi sacó varios tripletes sí ¿eh? sí muy, muchos lindos pescaditos sacó grande hermoso sacó dobles dobletes tripletes muy lindo la Uy. verdad un día espectacular y muy linda pesca hicimos con qué pico? qué mejor pico eh, con, plateadas. con plateadas con plateadas y líneas y aérea una bollita en la punta y todos los tan solito por abajo. Después, espectacular. ¿Y un tiro lejos, cerca? Eh, 30 metros más o menos. Bien, así, así. bien. Como le gusta a todo el mundo. Así es. La laguna espectacular. Hermoso, un día barba y muy lindo, muy lindo. Bueno, bueno. me alegro que lo hayan disfrutado. Bueno. Muchísimas gracias.